Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Grupo Porcícola Mexicano, que informó que en este periodo 2022 se rompió el récord de consultas médicas gratuitas que ofrecieron en su ruta de la salud, alcanzando un total de 5.000 atenciones que incluyeron en gratuidad la entrega de medicamentos y antibióticos. Al participar de forma virtual en la inauguración del Congreso Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, desde la Secretaría de Agricultura se reconoció que hay necesidad acentuada en maíz amarillo y soya. El año pasado se produjeron casi 40 millones de toneladas de estos insumos para el sector pecuario y los animales de compañía. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos celebró 45 años de comercio cárnico con Japón